Bueno, no sé, le han cogido para mí, contra el magisterio de San Francisco Macorís, que hemos tenido una actitud digna, una actitud de no doblegarnos, de no arrodillarnos ante el patrón, ante los abusos que se viven cometiendo, ante los incumplimientos de las construcciones, la falta de los recursos, eh, las denuncias constantes y permanentes que nosotros realizamos. Uno lamenta que en el país hayan pocos presidentes, eh, respeto a todos los, mis compañeros, pero salvo el nordeste, lo de las dos provincias, hermanas Mirabal y Duarte, lo que hemos tenido una actitud de exigirle al ministerio situaciones que no deben ocurrir. Por ejemplo, ahora llegaron unos recursos con el 300% de descuento a los centros educativos. Para ponerle un solo ejemplo, la escuela Padre Hebrea, con cerca de 700 estudiantes, no sabemos qué va a hacer con 10.882 pesos que le llegaron, de una cuota de alrededor de 60 mil que mensualmente solo de agua y una deuda enorme que tienen de agua y le agradecemos a la principal compañía de agua que hay acá en San Francisco que mantiene dando los servicios a pesar de las deudas millonarias que tienen las escuelas. ¿Qué va a hacer ese centro si consumen sus estudiantes entre 30 y 40 mil pesos mensuales? Ese es un solo ejemplo y nuestras denuncias constantes parece que han ...puesto al ministerio en contra de nosotros, nosotros le decimos que estamos de cara al sol... ...frente a cada uno de los problemas que hay, vamos a seguir denunciándolo, se han equivocado con querer intimidarnos a nosotros, el miedo y el temor no son parte de nuestras vidas y lamentamos que el ministerio en vez de estar resolviendo los problemas esté buscando chivos expiatorios en este caso, una nueva pensión, van dos en menos de siete meses, más una cancelación estoy rompiendo los récords Guinness lamentablemente, y ahora fue peor la violación, porque solo llega la pensión al 54.3% cuando la ley dice que ese el 60%. Nosotros lamentamos y el Magisterio le va a responder en el día de hoy con una reunión del Comité Ejecutivo las acciones, no solamente por mi caso, sino de otros casos que hay a nivel nacional.